Oye, ¿qué exactamente hago yo? Bueno, ya, ya muchachos, rápido, rápido. A ver, ya estoy grabando. Eh, tú, Evelyn, eh, ¿qué, ¿dónde estás? ¿En tu cuarto? ¿Dónde estás? En mi cuarto. Eh, ¿Tienes una escoba? Sí tengo una aquí, pero sí, sí, sí tengo una. Yo entonces tú, digamos que te voy a estar haciendo como que una pregunta, pero me vas a ignorar y vas a estar con, con la escoba qué sé yo, ahí bailando, meneando, qué sé ¿sí yo. <risa> Oye, yo tengo que estar mechoso, ¿no es cierto? <risa> vos así con el gorro, Maita, no importa, vos solo te quedas, vos, Maita, te quedas así. Te quedas así con la boca abierta. Ya, esperen, esperen. <risa> sí, Maita. ¿Entendido, culeros? Evelyn, ah, haz lo que hacías en clases, solo conversar. Eh, y se Me ofende. Oye, celale a Romel ahí, dile, ¿sabes qué? Van, anda a la casa rápido. Ya tú. Bueno, entonces cada uno recuerda su papel. Maita está dormido. Maza hace bulla. Rommel hace lo que está haciendo ahorita. Cajamarca, ¿qué hacía Cajamarca? Oye, Maita, yo, ¿yo qué hago? Aguanta, uh, aguanta, deja ver. Aguanta, Maita, no todo. Ah, no, es de, es de las excusas. Vos le pides el deber y el más no tiene. Y te mete de lata. Ah, eso era ya, ya, tú. Ya, ya, ya. ya, ya. Claro, es que tú por, digamos, la Internet. primera excusa que vas a poner, profe, no tengo cámara. La siguiente, vas a mandar un mensaje y vas a poner, profe, no tengo audio. Yo voy a ir haciendo cortes como que son diferentes situaciones. Luego vas a decir, eh, qué sé yo, este... Maite, ahí estás bien, acostado. Sí, ahí estás bien. Luego, también. Luego te vas a burlar de bueno, ti mismo, de tu realidad. Vas a decir, profe, tengo COVID y vas a empezar a toser. Y, y lo peor que sí. <risa> <risa> no, no, no. Después dices, ¿sabe qué, profe? Siendo al último ya, siendo, siendo sincero. No hice el tra trabajo, pucha, porque tuve una enfermedad, ni es siquiera no estaba en la casa y tenía pies ahí. A el... ver, dejemos lo de Cajamarca al último. Empecemos por los demás, que más o menos tenemos la idea. Yo ya estoy grabando. Aguanta, voy a poner pausa. Ya, entonces sería... Aguanta, se me olvidó. No, bueno, ya. Buenas tardes con todos y todas, jóvenes estudiantes. El día de hoy tenemos nuestra siguiente jornada de clases que tenemos el día de... No, sus Apaga Evelyn tu micrófono, tu Rommel también. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas, jóvenes estudiantes. El día de hoy continuaremos con nuestra jornada de clases correspondientes al al currículum educativo que ha sido planteado este año 2020. El tema de hoy es... Oye, Juan Pablo, señor Juan Pablo. Juan Pablo, por favor, una atención. Oye, paso, paso yo, paso yo. Oye, a... oye masa. Oye, el micrófono, oye, oye, oye, mejor, mejor que masa sea el que no presta atención. ¿Cómo es que él tiene para hacer? Masa. Oye. Sober. Oye, pues. <risa> masa, ¿tú me es? <risa> Oye, Pablo Pablo, Ay, cabrones, muy... yo tengo que hacer esas preguntas En mi proye del proyecto no, es que es el Pablo, responde <risa> Oye, es que si me escuchas Oye, así, así, mejor que actúa Así, así, loco, y vos le preguntas Y le preguntas así como, ¿sí? como serio Fíjate que me río. Mejor. Yo, Juan Pablo, ¿me escucha? Bueno, entonces, pon, pon atención. Voy a leer un texto, te voy a preguntar y si tú tienes que estar con una música o ruido, qué sé yo, ¿ok? ¿Ya? Ok. Entonces, alumnos, tenemos que Ucrán 1978 plantea cualquier aspecto de la actividad humana, incluidos los movimientos, necesita la combinación de una serie de capacidades. En la gimnasia es particularmente importante saber sincronizar los movimientos de diferentes partes del cuerpo, al mismo tiempo ejecutar exactamente en el tiempo y en el espacio. Señor Juan Pablo, ¿qué puede opinar respecto a este texto? ¿Qué opina de acuerdo a lo que acabo de leer? Señor Juan Pablo. Señor Maja. ¿Qué opina de acuerdo al texto? ¿Te agua, Pablo? Ya estoy grabando. Entonces, se dice que es indudable pensar cuando se observa a un gimnasta de nivel olímpico realizar su performance en una competencia que requirió las largas jornadas de trabajo previo para coordinar en forma armoniosa sus movimientos. Señor Maita Jorge Luis, ¿qué puede opinar de acuerdo al texto? Señor Maita. ¡Qué verga! Señor Maita, profe, boca, por favor, espera, controle espera. su audio. Profe, controle. me he quedado dormido, profe. espera espera ya voy ya Señor voy. Maita. Señor Dígame, profe, dígame rápido. <risa> ok, ahí está. ¿Sí? Si ven muchachos así se pone que limpien el cuarto. La coordinación de los movimientos constituye la base de una cualidad tan importante como es la agilidad. La agilidad a su vez se considera como la capacidad del hombre para reorganizar rápidamente su actividad de movimientos de acuerdo con las necesidades de las circunstancias variables. Señorita Evelyn, ¿qué puede decirnos al respecto? Señorita Evelyn. Ahorita, Evelyn. Ok, basta. Ya. Las capacidades coordinativas al lado de las físicas son determinantes en los deportes acrobáticos. Entre otras, se destacan la orientación, la combinación y el acoplamiento, el equilibrio, la propiocepción. El entrenamiento y la combinación de estas dan al atleta su agilidad y precisión, revistiendo sus movimientos de estética y convirtiéndolos en un bello arte. Es indudable pensar cuando se observa en la gimnasia de nivel olímpico realizar su performance en una competencia que requirió de largas jornadas de trabajo previo para coordinar en forma armoniosa sus movimientos. ¿Listo? Con eso está bien. Sí me escuchaste lo que te dije. Sí sí ya te escucho. Listo, ahorita desde ya. En general los niños han empezado balanceándose sobre la barriga y En general los niños que han empezado balanceándose sobre la barriga continúan su aventura de desplazamiento en posición sentada con una pierna estirada y la otra flexionada y arrastrándose sobre el culito que queda protegido por no aguanta aguanta aguanta aguanta no no, no. Características principales de la investigación exploratoria. Constituye una aproximación al problema. A través de la investigación exploratoria, los investigadores podrán comenzar a familiarizarse con el tema que se pretende desarrollar en un trabajo investigativo. Es una mirada superficial. Debido a que es un primer acercamiento, la investigación exploratoria es superficial. No se espera obtener conclusiones determinantes como resultado del trabajo investigativo. Más bien, se espera contar con datos introductorios que permitan explicar las características principales del tema a desarrollar. Permite flexibilidad. De admitir... ¡Me mataron, mi perro! Muy bien. Ya, eso es todo.